bienvenidos a un nuevo vídeo de chapuzas en la bici, venga vamos allá, nos hemos comprado dos pedales, guapísimos, bueno, unos pedales son dos, ¿vale? guapísimos en Aliexpress, no os enseño la caja, la caja es, no es normal, la caja no pone ni siquiera la marca Cactus, es una caja normal, bien protegidos y tal, para que no se den golpes y eso, pero bueno no han salido súper bien de precio, los pedí hace tres meses antes del confinamiento por el tema de que... Eh, me interesaba para zonas un poco complicadas, pues yo soy bastante patatón en la bici, entonces que ir con los pedales automáticos hace que por esas zonas yo no pueda entrenar, digamos, probando técnica de bajada o técnica de subida complicada con raíces y eso. No, no puedo, ¿vale? No tengo capacidad, ¿no? Entonces, si tú le pones unos pedales de plataforma, pues facilita que cuando te quedas clavado, o te vas a echar un pie porque pierdes el equilibrio, cualquier cosa, te sales más fácilmente. No va bien para entrenar lo que es para subidas y meterle kilómetro y desnivel. No va bien pues, plataforma porque pierdes la capacidad de, de recoger hacia atrás el pie, ¿no? de, de hacer la rueda de hacer la rueda entera, pero eh, va muy bien para zonas complicadas, ¿no? para arriesgarte y decir, ah, esta zona, estuve a bajar esta trialera que con pedal automático, dices, como me quede clavado tal, es que me voy para el lado, me caigo de lado, lo que sea, y no eres capaz, no te da tiempo a lo mejor de sacar el pie, a veces sí te da tiempo, otras veces no. Entonces es una, una solución, ¿no? Para ir un poco más libre, ¿no? Más, más natural en lo alto de la bici, ¿no? Bueno, pues en este caso son dos pedales de la marca Cactus, eh, 32 euros en AliExpress, no están en Amazon, solo están en AliExpress. Si me acuerdo, intentaré buscar el enlace y dejarlo aquí, si no, pues buscáis la marca Cactus y ya está, eh, en Aliexpress buscáis Cactus, eh, no me acuerdo si pone pedal descenso o pedal plataforma, no me acuerdo la palabra, estos son los que son de, de titanio, el eje este es de titanio, y vienen con tornillitos estos para que claven en, el, en, el, en la zapatilla, ¿vale? zapatilla no de pedales automáticos, una bamba, digamos, como normal, estos, bueno, traen esto un poco cónico, si os fijáis, un poco cónico, y no clavan tanto como otros, ¿vale? Yo, como no tengo experiencia, no sé si clavan suficiente o no. A lo mejor no clavan lo suficiente, puede ser, no lo sé. Pero bueno, en este caso, digamos, por un lado lo bueno es que te hacen menos daño cuando te das en la espinilla con ellos, que si son más estrechas, las puntas son más de, de más punta, ¿no? Rosca directa. Eh, los que tienen rosca a los dos lados, ¿me entendéis? Es rosca por arriba y rosca para adentro. Eh, son un poco más estrechos y con eso te destrozan más la espinilla si te, se te escapa el pie, ¿vale? con esto en teoría pues son un poco menos dañinos pero también agarrarían un poco menos, ¿vale? en la zapatilla y ya está, en principio van bastante suaves, van bien ¿Vale? podrían ir más lentos, ¿eh? podrían ir más lentos perfectamente pero bueno, van bien, ¿eh? podrían ir más lentos porque yo tengo pedales ahí y van más lentos no van tan rápido como estos, pero bueno, van bien, ¿vale? entonces lo que tenemos es desmontado uno para ya hacerle lo que es el engrase, ¿vale? Esto viene que va bien, pero yo no me fío, yo quiero engrasarlo y lo he desmontado para para engrasarle. Me falta desmontar este, este ya lo tengo desmontado, ¿vale? Y ahora os voy a enseñar un poco cómo, cómo está el tema, ¿no? Este está desmontado, aquí tenemos el eje, ¿vale? Ya os daré las medidas y tal, eh, y bueno, eh, lleva un tornillo que hace tope por atrás, tornillo que cierra... Ahora voy a aguantar la... esto así y desde esto aguantado es como podremos grabarlo bien. ¿vale? A, ver, a ver, ¿cómo ponemos esto? Ahí yo me veo... Vale, vale, lo voy a enseñar. Tendríamos el eje. Aquí, dos rodamientos. Hay dos rodamientos. No se va a apreciar casi, pero ahí hay dos rodamientos. Hay uno primero y otro detrás, hay dos, ¿vale? ¿Cuánto hace esto? Os lo digo, además, para que lo tengáis en idea, son diferentes, lleva tres rodamientos, o sea, dos aquí y uno aquí en la punta, este de aquí es de, os lo, lo, lo he estado mirando yo para decirlo, pero ahora se me olvida todo, este es de, eh, no, digo 10, no, 6,6 con 1, pero 6 milímetros, ¿vale? 6 milímetros de interior sería el de la punta y estos eran 9... no, 10. 10 justo. 10 justo interno, no sé si se va a ver, pero 10 justo interno, ¿vale? ¿Vale? Bueno, eso da igual, eso en caso de que compráis estos pedales y tuvierais que cambiarlos con el tiempo, pues lo mejor es que extraigáis el, extraigáis el cojinete o el rodamiento este, lo saquéis que yo no lo voy a hacer para no dañarlo, pero en teoría pues, tendríais que meterle pues, una especie de llave Allen desde una punta desde la otra, vale? por ejemplo, para sacar este de aquí, que es más estrechito, habría que meter por aquí, que así que entra, ¿eh? y golpear... ¡Ostras, que me lo he sacado! que no tenía ni presión, aquí tenemos al pequeñajo, al chiquitajo, vale fíjate que no he hecho nada, ¿eh? pero bueno, es lo que decíamos, la idea es esa, pues esto viene aquí, va así, ahí metido, vale entonces claro, pensaba que estaba maduro pero no, no, no le he empujado nada, bueno, pues este sería el rodamiento chiquitito, y para que os hagáis una idea, que esto quedaría así, pero vamos a sacar los otros, si salen, porque veo que van a salir súper fácil, vamos a sacar los otros, Ah, esto lo mismo no va a salir tan fácil, lo que no quiero es dañarlos, ¿eh? Bueno, esto no va a salir tan fácil, va, no lo vamos a, no queremos dañar nada. Bueno, ahí tenemos los dos peques, al final quedarían, pues eso, dos aquí en esta parte, esto es un guardapolvos de goma, para que no entre mierda, y el chiquitito este quedaría aquí. ¿Eh? Estaría bastante bien, ¿eh? ¿Tiene posición? No puede tener posición. Ahí, ¿ves? ahí quedaría, ¿eh? y aquí los otros dos, ¿eh? esta goma queda aquí, con una especie de labio que hay aquí para aguantarlo, para que quede situado, ¿eh? aquí tendríamos dos rodamientos en este lado y uno aquí, ¿eh? está muy bien hecho, eso ya se ve en la página del, de los pedales, cuando te lo van a vender en Aliexpress, ya se ve, pero que aquí se puede ver, ¿qué vamos a hacerle?, pues meterle un poquito de, de grasa, ¿vale? voy a desmontar el, el otro, para que veáis cómo se desmonta y le ponemos un poco de grasa y así lo vemos, ¿vale? ¿Qué necesitamos? Una Allen del 8, creo que es el 8, voy un poco hacia el del 8, para bloquear por aquí atrás, para lo que es el, el tornillo del típico del pedal, para luego atornillarlo a la bici, estos no llevan la llave típica de 15, veis que no lleva, no lleva nada, entonces van con Allen, ¿vale? Con Allen por dentro del, del 8, ¿vale? Y aquí tenemos una Allen del 6 o del 5, era. Del 6, parece que es. ¿Vale? Que esto, vamos a, lo que vamos a sacar ahora es esta tapa, ¿vale? Esta tapita que tapa bueno, toda la parte de atrás. Hay ¿eh? en del 6, y en principio aquí no hay que hacer mucha fuerza, estaba flojo, ¿vale? Así voy a sacar los dos, le vamos a poner un poco de grasa y luego ya los acabo yo de montar, pero bueno, así vais viendo un poco el proceso. Es de aluminio porque pesa un poquito y no es de plástico, o sea que se ve cierta calidad que no es una pieza de plástico. Y ya digo, ¿qué necesitáis? Allen del 6, Allen del 6 metida por aquí y ya está, ¿vale? Vale, está bien. Ahora, ¿qué nos queda? Tenemos ahí una tuerca, que es esta, esta es la del otro pedal, es una tuerca autoblocante típica, ¿vale? Que eso viene con una eh, que la he cogido a ojo. ¿Eh? lo he cogido a ojo y no he mirado ni el número he mirado que encajara ya está esto es una 8 bueno, no se va a apreciar pero eso es 8 milímetros vale bueno, pues ya está esta entra justo por aquí necesitáis un mínimo de herramienta es verdad un mínimo de herramienta ¿eh? para entrar y ahora para que no se nos vaya loco por el otro lado bloqueamos con la otra vale con la 8 por aquí, ¿vale? Y ya está. En el caso del pedal derecho iba rosca al revés. En esta yo creo que irá normal. Sí, esta es normal. Pero en la otra iba al revés. Cuidado porque el derecho iba roscaba al revés. O sea que lo cuidado porque estabas aflojando y estabas apretando, reventando, ¿vale? Entonces cuidado. Entonces ya está. Lo sacamos. Ya está como se bloquea con la otra. Esto está muy suave. ¿eh? Se puede hasta ya bloquear a mano una vez que ya se ha empezado a soltar sacamos, no sé cómo graba estos vídeos así, ah, pero bueno, creo que la mejor manera, ha... si sí, yo creo que se ve, pues ya está, ¿vale? porque, bueno, es complicado grabarlo desde arriba para abajo, porque no se me ve a mí tampoco, vale, lo tenemos aquí, ahora tenemos ahí dentro la tuerca, la vamos a sacar, que para sacarla, pues nada, destornillador por dentro, y ya está, ahí la tenemos, la pequeña, que es autoblocante típica, ¿eh? de aquellas que no se aflojan solas. Vale, eso lo tenemos. Una vez que tenemos... ¿Eh? Sí, sí, ya está. Entonces ahora sacarlo es un poco... Va justo, justo, justo. Hay que hacer fuerza así con cuidado y poco a poco va saliendo. En el otro por lo menos ha salido así. Entonces sí que haciendo fuerza poco a poco. Ahora veremos. Y si no sale, lo que le hago es que le meto la grasa como pille. Ahora ya está, ¿ves? Entonces ya se va liberando. Esto. Poco a poco va saliendo. ¿eh? Pero hay que hacer como cogerlo y hacer con un poco de fuerza a los lados. ¿eh? Se oye. Hasta que se vaya liberando. No quiero tirar fuerte, a ver, no se vaya a caer algo. Ya está, ¿vale? Va súper justo. Ya está, sacamos el eje como veis, lleva algo de grasa, el guardapolvos es este, y ahí tenemos los dos rodamientos, otra vez, dos rodamientos, no, uno, hay dos, y ya está, y el otro que hemos sacado en el otro, que no lo vamos a sacar en esta ocasión, está ahí dentro, que es el rodamiento que eh, que he dejado yo aquí, que es este, el del otro eje, ¿vale? Bueno, pues ya está, le pongo un poco de grasa, lo volvemos a montar y se acabó, ¿vale? No nos vamos a complicar más la vida, pero bueno, era para explicaros un poco, bueno, cómo, cómo parece que son, y digo, antes de llenarlos de mierda, rozarlos, de dejarlos feos, Digo, pues voy a enseñaros cómo, cómo son ¿no? los pedales, cómo se desmontan, que también es importante, cómo se desmontan y cómo se pueden engrasar de cara a hacer un mantenimiento para que te duren muchos años. ¿no? Porque aquí todo es como, como todo. Luego le entra mierda, le entra agua, pues lo importante es que lo engrase o le cambies el rodamiento, que esto en Aliexpress seguro que se busca. Tú buscas la medida con el pie de rey, buscas la medida de lo que hace el rodamiento de dentro, que decíamos que era... no me acuerdo ahora qué hacía... Eh... Bueno, se ve en el mismo eje y si no aquí, pero este no va a entrar. Esto aquí no entra. Pero bueno, tú coges y cuando quieras buscar un rodamiento, pues en Aliexpress te lo mides con un pie de rey, que esto es chino, esto vale poco. Este hace 6,1, ¿vale? Pues una vez que tengas la medida, sabes que hace 6,1 de dentro. Vale, puedes buscar rodamiento, y cuando veas la, la numeración de, de lo que mide y tal, poco a poco, lo, lo encuentras, ¿eh? es, es paciencia, en, o en Amazon también a veces, pero Aliexpress tiene de todo, y este pues hacía lo que decíamos, eh, 10, justo, 10, ¿vale? Pues bueno, pues ya sabes que tiene que hacer 10 de aquí, y de, y de externo, pues igual, lo mides con un pie de rey, ya digo que esto es los chinos venden pie de rey, o sea, no tenéis problema de tener que invertir dinero, y este hace de fuera, pues mira, 13 justo, ni se va a apreciar, pero bueno, hace 13 justo, pues es buscar al final una numeración que sea pues 6, 13, o a lo mejor te pondrá 60, 130, lo que sea, y es buscar lo que sea igual, y hasta esto valdrá dos duros, lo que pasa es que tenéis que preverlo con tiempo, porque al esperar el único problema es que tarda un mes y pico, ¿vale? es el único problema, que tenéis que tener paciencia, pero pero ya está, o sea, que podéis conseguir todo muy barato, si no, pues bueno, los pedales tampoco son caros, unos malas pides otros pedales y se acabó, 32 euros, la verdad es que está súper tirado, el precio, para lo que son con eje de titanio y todo el rollo, pesan, poquísimo. pesan 114 gramos cada uno, está es bajísimo, un, precio, un peso bajísimo, le ponemos un poco de, de grasilla, y lo volvemos a montar, y ya está, y paramos el vídeo, ¿vale? Pero bueno, era porque viéis un poco el tema. A ver dónde tenemos la grasa. Ahí que se vea un poco, en vez de verme a mí, que veáis, el, el... yo creo que es mejor que veáis esto que no que me veáis a mí. Pues grasa de litio, bueno, grasa de litio como puede ser otra, ¿no? Pero bueno, grasa, que sea un poco buenecilla y ya está. Como decimos, no, esto no es la NASA. Eh, hay que ponerle al eje el guardapolvos este, que la posición es hacia adentro. Ponemos esto aquí, en una especie de, de rendija que lleva para que se coloque. Bueno, ya lo pondremos luego, bueno, vamos a dejarlo ya situado. Estaría ahí... Está un poco más suelto... bueno, igual... Bueno, pues le ponemos un poco de grasa, esto es un poco... Diferentes opiniones, lo que voy a hacer es que se la voy a poner aquí, al rodamiento, aquí, que creo que va a ser mejor que aquí, que vamos a enguarrar todo. Creo que va a ser mejor ponerle un poco aquí, y en el otro, que está dentro, se la vamos a poner aquí, para que ya lo manche, un poco en la punta, y otro poco en el otro, ya está. ¿Vale? así que vamos a coger algo finito para que no sea muy guarro, para que no sea demasiado guarro, y vamos a meter la grasa un poco por ahí en medio, lo ideal sería que tocara la parte, ya me entendéis, dentro, pero que también, sobre todo, el borde este, que es el que se va a llenar de agua, cuando empecemos a bañar la bici, o nos metamos en un riachuelo, pues lo que vamos a hacer es meterle pocas palabras, lo que le va a entrar es el agua ahí, que es lo que va a oxidar más. Entonces, pues bueno, ponerle como una especie de capita ahí y ya está. Tampoco podemos afinar tanto, tanto, pero bueno. Un poco de capita ahí. Ahora le vamos a poner un poquito aquí en la punta esta. Un poquillo ahí para cuando entre, para el otro rodamiento que está al fondo a ver si esto consigo yo que quede un poco medio ahí, bueno, ya está, esto un poco a ojo, vale lo pasamos dentro, hay que ponerle, el... este ya lo est está montado el rodamiento dentro, en el otro no, en el otro lo montaremos en el, en el eje, este está dentro, no lo hemos sacado, lo pasamos con cuidadito, aquí tendrá que encajar, hay que alinearlo, ¿no es? Ya está alineado. Y ahora, pues nada, para adentro. Hasta que haga tope. Esto lo ponemos un poco, queda un poco como a presión ahí suelto. El guardapolvo. Luego le pasaremos un papelito. Y ya está, el guardapolvo. Este es el que va a evitar todo. La gomita esta es la que va a evitar que nos entre el agua cuando le metemos la carche o le metemos una manguera. La clave va a ser este, porque por aquí no va a entrar, por aquí va a quedar súper cerrado con esta tapa, pero por aquí es por donde nos va a entrar todo el agua. Entonces, bueno, no está de más. ¿eh? Ahora le vamos a meter el tornillo, es que ya está metido a su medida, ahora le vamos a meter el tornillo por el otro lado para que lo rosque. Habrá que ver, darle un poquito de tensión, tampoco mucha. Ahora le tengo un papel por aquí, un papel, vale. Y ahora lo único que hace falta es eso: hace falta un poquito de herramienta, un, un 8, un vaso de 8. ¿Vale? Esto, colocar aquí el tornillo, ahí, y ir para adentro hasta que lo enganchemos. ¿No? Yo creo que ahí. Este roscaba normal, no ha entrado. ¿no? no ha entrado porque el tornillo estaba más para atrás y por eso no entra o sea que vamos a meterlo dejándolo caer si no puedo hacer de un método hazlo de otro y le damos la vuelta a mano ¿eh? hasta que rosque un poco eh, ya lo tenemos ya roscado un poco, ya está ahí ha cogido un poco de rosca porque si no se nos quedaba en la llave, ¿vale? esto al final es ir inventando ya está. Como es autoblocante, pues hay que aguantarlo por detrás con la Allen del 8. Y esto hay que darle poca tensión, ¿eh? Ahora ha he hecho tope, pues ya está, vamos a ver. Ahí, ya está. Poca tensión porque no queremos forzar que los rodamientos trabajen apretados. ¿Ves? Uy, ahora va frenado, mira. Lo he apretado demasiado y ahora va frenado, ¿eh? Por eso esto hay que hacerlo con ojo. No os puedo pasar. Vamos a aflojarlo ahí, y vamos a ver si esto rueda bien. Un poco lento, por la grasa, pero vamos a aflojarlo un poco. Un poco más. Vamos a ver. Si no, hay ru... no, no, hace... Si no hace juego, no tiene juego ninguno. Bueno, así está bien, ahora la grasa le frena un poco. ¿Vale? Yo creo que ahí está bien, digo, a ver si no le he metido el rodamiento, sí. a ver si se va a dejar sin rodamiento, no. está, está, bueno, pues ya está, vale, ahora ha quedado ya que gira bien, un poco más lento, porque yo digo, la grasa en principio le hará, o lo podemos aflojar, a ver, va aflojando un poco más, a ver si realmente es cuestión de que lo hemos apretado, más, que no, no creo, pero vamos a darle, como es una, es autoblocante, no hay problema, no se nos va a soltar, Bueno, va un poquito más lento que antes, pues se supone que es por la grasa. Pero bueno, no hay juego prácticamente. Voy darle un puntillo. Ahí. Bueno, yo creo que así está perfecto, ¿vale? Ya quisiera muchos pedales nuevos de buenos giras y de rápido. Vale, pues listo. Este lo tenemos, montamos el otro. Vamos rápido. En el otro le metemos la grasa Aquí vamos a hacerlo un poco rápido, no ha no enrollado mucho. Metemos el rodamiento aquí, un poco pegote. Ese lo tenemos ahí. Bueno, se lo vamos a dejar así. Pues vamos a aguantarlo, que no se nos manche la mesa. Le vamos a meter aquí pegotillo de grasa. Aquí a estos dos. Ya digo, el, la grasa más importante de todas es esta, es la de la entrada, para que si cae alguna gota no siga ahí directamente el rodamiento. ¿Veis? Ya lo tenemos, ya está, ahora le metemos el eje con el guardapolvos correspondiente que hay que acordarse que ahora esto tirada para atrás y ya, oh, bueno, espérate, ¿eh? no, <risa> esto no lo podemos pasar por el eje, esto hay que sacarlo. Ah. Este tiene que entrar desde el otro lado, qué listo que soy. Este tiene que entrar desde el otro lado. No voy a pasar por el otro lado los dos. Vale. Bueno. bueno. pues ya está. Esto lo pasamos. Hay que centrarlo. Hasta encuentre el centro del otro rodamiento. Ahí. Ya está. Vale, esta es la medida. Vale, este le falta entrar un poco, vamos a meterlo, ahí, ya está, bueno, no lo apreciéis, pero ahí está el rodamiento, no hay problema, ahora le ponemos el tornillo, mira, aquí sí que se le puede meter un poco de grasa extra, ahí sí que al otro no le hemos metido, pero este sí que le vamos a meter, aunque esa parte no se va a mojar para nada, porque esa parte tiene una tapa muy buena, que va a impedir cualquier, cualquier cosa, pero bueno, vamos a metérselo. Ya está, que sobre. Vale, metemos el tornillo, como un poco dejado de caer ahí dentro. Aguantamos con el dedo, le damos un poco de rosca, que este va al revés. A ver si lo coge. Yo, a ver, no sé si lo ha pillado. Ahora. A ver. Ya la ha cogido, ya está ahí, ni se aprecia. Ahí ha empezado ya a coger rosca. Tenemos este, bloqueamos por atrás, y este va al revés, es decir, está aprieta para acá. Ahora está a tope, lo aflojamos, más o menos que quede como el otro, una cosa así, miramos a ver si gira bien, Un poco frenado. Para acá, para que afloje. Bueno, va fino, no suena ni nada, no iréis nada, ¿eh? va fino, pero la grasa siempre frena un poco. Bueno, pues eso lo tenemos, le metemos la tapa, el, la tapa por aquí. Con el Allen del 6, roscamos este, sí que creo que rosca, rosca normal. Esto, bueno, no hay que apretarlo mucho. ¿eh? Es aluminio, o así sea, que se nota que, que clava, que no es como un plástico. Clava y separa, para. ¿eh? Vale, pues ya está, ya lo tenemos. ¿eh? Un poco más lento. Pero claro, hay que contar que tiene la grasa aquí, todo esto con el eje le hace un poco tocar. Bueno, pues esto luego lo limpiaremos un poquito. Eh, para que quede limpio, eh, y no estamos con las manos de grasa. Este le ponemos la tapa igual por este lado. Lo vamos a aprovechar para meterle una gota de grasa a este que no lo hayamos metido. Vamos a dejarle un, un regalo, un regalillo de grasa extra ahí. Y ya está, ponemos el tornillo, la, la tapa. Que esto es muy importante, esta tapa es la que va a evitar que le entre toda la porquería, por el otro lado la gomita y por el otro, y este lado, esta tuerca que hace de, de tapón, ¿vale? Rosco así, porque no, no me va a entrar así, no quiero marcar, ¿vale? Para no marcar este borde, ¿eh? así haría más fuerza, pero no es necesario para no marcar aquí en el pedal, ¿vale? Es suficiente, ya queda fuerte, y ya está. Bueno, pues así han quedado, este va un poco más rápido que el otro perfecto, bueno, pues ala, aquí aquí el vídeo, dos pedales automáticos 114 automáticos, sí, automáticos ah, luego otra cosa que hemos hecho es repasarle con una con una muy finita es del 6, métrico 6, me parece que es pues le hemos repasado los tornillos, ¿vale? para que no se nos floje, he mirado antes a mano cuando yo abrí la, la bolsa, digamos miré y alguno estaba un poco flojo y eso qué pasa, que luego se te pierde, ¿no? Entonces, pues nada, le, le coges eh, esto, le coges una... Está todo lleno de grasa y me resbalo, ¿vale? Ahí está, Le coges esto, esto, y vamos repasando tornillo a tornillo, ¿eh? con la cabecita esta, con mucho cuidado, porque esto es aluminio, y vamos mirando que estén todos apretados, para que luego no se nos pierdan. ¿Eh? yo ya los he repasado, pero bueno, ¿eh? para que no se nos pierda, pero muy flojo, ¿eh? porque esto es aluminio podemos pasar la rosca muy rápido ya está, si un día se nos pierden, pues cogemos, creo que es métrico 3 te vas a una ferretería, compras tornillos de métrico 3, los cortas, tampoco un poco de faena, pero bueno, lo roscarías y luego lo cortarías con una mola o con algo, o antes, como quieras y bueno, es repasar con una limita, para que tampoco claven tenga un, una cosa muy viva hacia arriba, ¿no? que no te roce mucho y ya está, y sería un tornillo métrico 3, roscado un poco, habría que ponerle algún tipo de pegamento, porque claro, no tendrían tope, entonces, eh, no tendrían tope, serían demasiado, habría que ponerle algún tipo de pegamento, lo ideal es que no perdamos, que los que trae no los perdamos, y ya está, que estén repasados, y ya está. Pues ya digo, marca Cactus, hay dos o tres modelos, este no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, si veis el modelo, está muy majo, es un tamaño ni exagerado de grande, ni exagerado de pequeño, yo creo que está bastante bien, y ya digo, en Aliexpress, buscáis, eh, por ahí está, 32 euros, puesto en casa, pero ha tardado tres meses, eh, porque estos se pidieron antes del confinamiento, no sabías qué iba a pasar entonces, y se bloquearon, y por ahí han estado hasta que han podido traer los correos, ¿vale? Hasta luego, deu.